¡Qué lindo país! a todos! Un fin de semana más que estamos con ustedes para hablar sobre la Madre Tierra. Pues iniciamos Morada Azul, soy Andrea Tabora. Seguimos trabajando en lo que es conocer los animales que están en peligro de extinción. Es por eso que ahora vamos a hablar incluso de un animal que ya se ha extinguido y otros de su clase que estarían por extinguirse. Hablamos de la foca. Veamos esta noche. La foca monje del Caribe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 En esta semana hemos conocido de los incendios que se han estado registrando en nuestro país. Es por eso que hemos preparado el siguiente material que te mostramos en esta jornada. Yo personalmente ahí he estado en, en, en Chiquitanía, juntamente con los hermanos Guardaparques. Esto ya ha venido casi hace 14 días en, en parque nacional que es San Matías. Pero nosotros esto hemos, hemos identificado, este fuego ha entrado fuera del la área. Se han movilizado de varios sectores de, las, de los parques. Está de Utuquis están de Caía, están los hermanos de Amboró, de Noelquén, pero también se han movilizado del departamento de Tarija, los hermanos de Aguarawi y también de Sama. Entonces, eh, los hermanos guardaparques están organizados para hacer control de este incendio. Pero el problema, no tenemos mayor equipamiento para de cómo sofocarle cuando ya es de gravedad, cuando ya viene con más fuerza el fuego. Esperamos de alguna forma calmarlo lo que está pasando hoy. No será tan gravedad lo que viene, pero es un poco preocupante. Estamos viendo cómo la gobernación de Santa Cruz está despidiendo a, guarda, a guardaparques Estamos viendo cómo el guardaparques y el director de guardaparques de Santa Cruz, La Vieja, quieren despedir también a los guardaparques de Tucavaca. Quiero pedirle al señor Camacho, si no tiene la capacidad para luchar contra los incendios, que acuda al gobierno nacional. Nosotros estamos dispuestos a ponerle los mejores técnicos, porque no han demostrado que ellos... Su secretaría, su funcionario de la gobernación no tienen la capacidad o es que no quieren ir a pagar los incendios. Imagínense, la chiquitanía se nos incendia. Los funcionarios que tienen la capacidad, tienen el conocimiento de, los, de la reserva de Valle de Tucavaca, lo están despidiendo. En ese sentido, pido a mi población boliviana, a mi población cruceña, vamos, nosotros como gobierno nacional hemos creado las instituciones. Efectivamente, el día de mañana nosotros como diputados del Movimiento de Socialismo está bajando el ministro de Gobierno, ministro de Defensa, ministro de Medio Ambiente y Agua, la Dirección Nacional del ABT, el INRA, para empezar una alianza y ir a ayudar a apagar los incendios. Creemos que el señor gobernador en estos 100 días, señor Camacho, su inoperancia nos la está demostrando y si le dejamos esta responsabilidad de apagar los incendios puede estar en riesgo toda nuestra chiquitanía. En ese sentido, en base a las facultades que tiene nuestro gobierno nacional, nos vamos a ir, nos vamos a constituir, estamos, vamos a ofrecer 100 bomberos voluntarios para ir a ayudar a apagar los incendios. Esta reunión fue aprobada por nuestro presidente Luis Arce Catacora porque creemos que necesitamos darle respuesta a nuestro pueblo cruceño. Estás viendo ya la televisión, un continente de culturas.